Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los videojuegos, controles y mandos. Para empezar, ¿qué es un videojuego? Pues un videojuego, más que nada, es un juego electrónico donde puedes interactuar, puedes controlar el personaje u otros, más que nada, otros personajes. ¿Qué son los videojuegos y sus beneficios? Sus beneficios, más que nada, pues son... El desarrollo de habilidades como la atención, la, creativ la creatividad, la memoria, los idiomas, el trabajo. Más que nada, ¿cómo se lo puede resumir esto? es más que nada un, un desarrollo para tus desarrollar tus habilidades en un juego, ya sea de acción u otro tipo de videojuegos. ¿Cuál es el objetivo de los videojuegos? Pues construir un medio de entretenimiento para los usuarios. ¿Dónde puedo vender juegos o videojuegos online? Pues más que nada, como lo dice, lo podemos vender en nuestras tiendas creadas, ya sea Amazon, Ebay, Mercado Libre o nuestra tienda en línea como Shopify u otros tipos de medios. ¿Qué pueden vender o comprar en una tienda de videojuegos? Pues como lo dice, podemos encontrar consolas, Playstation, Xbox ordenadores para los est todos estos tipos de ordenadores y consolas podemos encontrar también lo que son los controles los sensores para videojuegos otros tipos así como también podemos encontrar videojuegos qué tipo de videojuegos hay pues más que nada los tipos de videojuegos más importantes son de acción, aventura, arcade, deportes, estrategia, simulación, juegos de mesa, juegos musicales. En juegos de acción podemos encontrar puros de peleas. En aventura podemos encontrar como aventurarnos a bosques, encontrar diamantes, etcétera. En arcade podemos encontrar como multimedia, juegos multimedia, o sea, juegos de dos, dos personas, etcétera. Y así vamos con todos los juegos de mesa y juegos musicales. ¿Cuáles son las desventajas de estos videojuegos? Pues Las desventajas de los videojuegos es pues que te vuelves muy adicto a los videojuegos, o sea, muy un consumo excesivo. También podremos encontrar efectos como ansiedad, depresión, conductas obsesivas, soledad e emocional. Lo que se necesita saber cuándo comprar, cuándo vender y cuándo esperar. Más que nada, cuándo comprar podemos comprar cuando haya rebajas o podamos, ¿cómo se le dice? Al vendedor. Podamos como que chantajear al vendedor para que nos baje de precio. ¿Cuándo lo podemos vender nosotros? Pues cuando queramos y cuando sea también lo posible también de, ah, pues vamos a rebajarlo, vamos a... A tratar de convencer al vendedor para que lo compre. ¿Y cuando podemos esperar? Pues podemos esperar hasta que el juego diga próximamente va a salir el juego. ¿no? ¿Quién creó el primer videojuego de la historia? Como podemos ver, William Higinbotham fue el creador del primer videojuego que aparece en los años 1958. Fue de la mano de un físico. ¿Cuáles son las características de los videojuegos? Se juega a través del dispositivo multimedia, es interactivo, posee narrativa, contiene reglas específicas, posee un conflicto, como obstáculos o algo a él o la jugadora debe resolver. Y quien lo juega tiene la libertad de acción o agencia. ¿Qué objetivo tienen los videojuegos? Pues los objetivos más que nada es entretener a todas las personas siempre y cuando no se vuelvan adictos. Aquí les puse dos ejemplos que fueron del Pac-Man y KOF 2002. Tipo de videojuegos. Está Tekkeno Fighter, Pac-Man, Metal Slug. O sea, hay un montón de videojuegos. Por ello también se encuentra el Free Fire, Fortnite, Call of Duty, etc. Hay un montón de videojuegos que podemos... Más que nada jugar, entretenernos, siempre y cuando no nos hagamos adictos. En conclusión, pues más que nada... Los videojuegos podemos entretenernos. Podemos... ...interactuar a través de los juegos digitales, etcétera... ...siempre y cuando, como les decía, no hay que volverse adicto... ...porque más que nada esto ocasiona problemas familiares... ...ocasiona problemas de salud, problemas de la escuela, etcétera... ...entonces lo que me refiero es más que nada... ...no volverse muy adicto a los videojuegos... ...porque si te vuelves muy adicto a los videojuegos... ...pues tu vida social ya está arruinada, más que nada, porque pues... Lo que son juegos de violencia y todos esos, pues como que los vas... Te vas más que nada aprendiendo todo ese tipo de violencia y todo. Y eso es como para los niños, como que no es normal. Pero sí, en conclusión, más que nada, no volverse adictos a los videojuegos. Y como podemos ver, aquí hay un montón de tipos de consolas, tipos de controles. Los videojuegos que hay, podemos jugarlo, ya sea Nintendo... ...en la TV... ...conectando la consola... ...el Xbox, etc. Y pues muchas gracias... ...más que nada... ...por llegar hasta aquí... ...si te interesó este tipo de... ...exposición sobre los videojuegos... ...sus... ...desventajas, ventajas... ...y pues para que nada... ...pueden seguirme en mis redes sociales... ...que son Instagram, YouTube... Que ...tenemos dos... ...youtube el principal... ...que es para las canciones... ...y todo y YouTube para... Donde voy a estar subiendo este tipo de contenido o videos. Está en mi correo y ya tenemos nuestro Sound Club. Que es más que nada para nuestra música, nuestro álbum Si tienen alguna duda, pueden dejarlos en los comentarios. Muchas gracias.